Hola gente de YouTube, aquí veo también este nuevo video eh, De nuevo en Minecraft, como ven en esta serie universo Solo que estamos jugando eh, Si podrán notar en algunos videos, en los primeros tres videos En el primero saludé y en los otros dos no saludé Es porque prácticamente yo grabo esto seguido Entonces de un video saco tres partes Entonces en los videos que no saludé Es porque claramente... Eh, Estoy agarrando las partes del, del video Que ya estaba grabando Entonces, eso pues Bueno, continuamos Y vamos a ir a la cueva Ya tenemos 7 de hierro Vamos a hacer un pico ahorita Rápidamente Oye, estamos ya finos Estamos listos ya Vamos a ir dejando cositas por aquí Cositas crudas Porque te, no, ya tenemos cosas cocinadas Y cositas innecesarias También voy a hacer una caña de pescar Al rato y les voy a decir que... Que esto no lo voy a jugar... O sea, este survival no lo voy a jugar sin grabar. O sea, no voy a jugar detrás de cámara ni nada. Esto va a ser exclusivamente para grabar. Eh, lo que he notado es que... O sea, se me hace muy fácil... Eh... Yo aquí qué a hacer? Ajá, se me hace muy fácil lo que es... Eh, Editar estos videos Primero porque estoy haciéndolo En el teléfono Y lo puedo editar hasta en mi cama Mientras estoy acostado eh, Y otra cosa es que Ya va, ¿cuántos de hierro tenía? Ajá Y otra cosa es que O sea, como son gameplays largos A veces ni siquiera tengo que cortar A veces digo cosas y me trajo Y si sí los corto pues Pero de resto estoy genial Ok yo creo que una espada nos vendría muy bien Porque Porque Nunca sabe Necesito dinamita Yo quiero dinamita porque Con la dinamita uno mina mucho más rápido Ok ¿Nos llevamos suficiente madera? A ver Sí, tenemos suficiente madera como para bajar Agarrar mucho hierro Y volver Vamos a la mina, papá un creeper, mira Es por eso yo quería hacer la espada de hierro Porque a un creeper nosotros los matamos Con una espada de hierro De tres golpes O sea, uno, echamos para atrás Dos, echamos para atrás No se me estrese Y tres, mira Perfecto, calculado Pero no me soltó la pólvora. No. Luego vamos a ir eh, ¿Cómo se dice... Luego vamos a ver si, si conseguimos más creeper y toda la cosa. Vamos a entrar a, a esta cueva y vamos a terminar de explorar para buscar eh, lo que es el hierrito. Yo venía por aquí. Y por aquí encontré lo que era el carbón. Pero creo que la mina... Uh, la, la. Ah, no. No, no, no. Falsa alarma. Se me acabaron las antorchas. F en el chat. Hasta aquí llega la... La mina. Pero la bruja desapareció, weón. Bueno. La bruja había entrado para acá y yo no la quise enfrentar. No, no, no, no, no. Ahí va a terminar la serie temprano. Porque me, eh, los que me conocen de directo saben que yo cada vez que muero me, me, ah, me estreso. Pero como ahora estoy jugando más ordenado, no creo morir tan rápido. Porque sí, sí. Va a haber momentos donde voy a morir. Estoy claro de eso. Vamos a ver las otras minas que estaban por acá. Porque de verdad necesito hierro para forrarme de full armadura de hierro. Y. Me voy a activar las coordenadas. Porque de verdad no quiero perderme. Oh, ya va otra cosa que no chequeé Fue la hora. Ok. 10 y 57. Eso quiere decir que las. Ajá. Voy a ir parando poco a poco. No me paren, no me paren. Estoy haciendo. Soy, soy yo haciendo cálculos en mi mente. Voy a activar las coordenadas rápidamente. Porque quiero registrar las coordenadas de mi casa. Por si me pierdo. Yo soy un medio pendejo. Y también hay que buscar caña para hacer las hojitas. Por si. Por si las moscaras. hacer un mapa. Y no perdernos. Ok. A ver. No veo otra mina. Había visto muchas minas antes de venir a esta zona. Eh, coordenadas. Aquí está. 87-67. Eh, no, 87-193. Menos 193. Ok, 87 menos 193 Listo el, el cerdito huérfano Lo siento por haber matado a tus padres ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? No me perdona, güey Me mira con, con cara de, de, de persona que te juzga A ver Aquí había una mina Sí, lo recuerdo claramente Pero no voy a ver nada porque no tengo carbón Hay que conseguir carbón Ah, mira, hierrito Disculpe si no ven nada, pero No tengo antorchas, se me acabaron Debí agarrar las de la otra mina de que claramente no había nada Estoy forzando la vista Ahí está, ahí ahí ahí hay carbón Ahí hay carbón, ahí hay carbón Perfecto Escucho un slime Escucho un slime A ver para acá La antorchita ¿eh? Y ponemos una antorcha aquí Uf. A ver Vamos a alumbrar esto para arriba Porque tampoco me quiero perder En esta mina bueno aquí Uy, más hierro Yo creo que no me a tener que bajar tanto A ver Genial, hierrito viejo Ya con una armadura de hierro Podemos Aventurarnos a buscar diamantes. O si me vuelvo muy loco en este capítulo. Bajo de una vez. Si esta cueva es profunda, bajo. Bajo y de repente conseguimos diamantes. Quién sabe. Quién sabe. Vamos a agarrar suficiente carbón. Para hacer las antorchas. Y nos quedarnos. No quedarnos mal de luz. A ver. Ok, voy a crear las antorchas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Listo, 53. Ya con esa podemos bajar al infierno. No, mentira, al infierno 1. Eh, enemigos. Aquí claramente hay enemigos. Ay, me asustó al vampiro. Por cierto, muchachos. Ya saben, manténganse en casa En estos días de, de locura De enfermedad Ay Dios, están subiendo Ay, hasta la araña está subiendo Los Slines son buenos porque con ellos Podemos hacer cuerdas y Empezar a hacer nuestra granja Genial Ya todo está Wow, es bien grande esto Creo que si sí, es profunda esta mina Y hay Lava ya veo lava. ¡Una grieta! ¿Qué, qué, ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Una grieta aquí! No me quiero morir. Soy pendejo y me puedo caer en la grieta. Ok. Uy. Bueno, yo creo que debería de fundir un poco de... De hierro y hacerme un tobito. Por si me encuentro agua. Eh, no morirme. Oh. Eh. Uy. El escudo es lo más útil que ustedes puedan hacer en este pinche juego y no se van a morir. Se los prometo. Se los prometo que es así. Se los.. Certificó Aquí llega el final de esto Vamos a bajar, ¿será? ¿Será que bajo? Tengo miedo de bajar La neta, la neta Pero voy a agarrar todo este hierro Dios, es demasiado Es una mina de hierro Eso quiere decir Que más abajo hay diamantes A ver pan y, y esta y esta cueva no está tan tan lejos de de casa. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y comenta. Me encantaría saber lo que te gustó de este capítulo y de lo que te ha gustado de toda la serie y lo que te gustaría que hiciera y algunos consejos también eh, no me caerían tan mal. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo mañana. Chao.